Hola, he decidido hacer este este video para compartirles un template que actualmente estoy utilizando para mezclar a raíz de, de, de una charla que hice con, con un compañero del, del curso. Entonces, se los voy a compartir y, y bueno, espero que algunas cosas que están allí les puedan servir de inspiración para luego trabajar su propio template. Lo pueden modificar, hacer lo que quieran y, y luego usarlo a medida de cada uno. Entonces lo voy a abrir, eh, lo tengo acá, ya luego les enseñaré cómo, cómo ponerlo en esta posición o en, en una carpeta particular, pero bueno, en cuestión es este template mezcla versátil 9.1, lo cargo, bueno, ahí me ha cargado rápido y como he dicho anteriormente, o no sé si lo he dicho anteriormente, es un template que me permite eh, mucha flexibilidad, en, porque con cualquier tipo de de género me puedo oír muy bien. Lo voy a explicar por detalle un poquito de cómo está compuesto y ya cómo poder usar eh, a rasgos, digamos a rasgas, eh, eh, líneas. Entonces, bueno, aquí arriba yo tengo todos los finales, todas las salidas, eh, las últimas salidas. Tengo los drums, que vendría a ser todas las percusiones, tengo el bajo, los instrumentos y bueno, estos eh, están configuradas de la siguiente manera todo lo que tengo es aquí por ejemplo orquesta guitarra synths case, fx sounds que son los sonidos de efectos de sonido o sea estas pistas que están aquí eh, señaladas estas cinco orquesta guitarra synths teclados y fx sounds están enviando la señal aquí a esta pista que es instrumentos ok e instrumentos la está mandando a master track luego tenemos acá los vocales o sea las voces y lo que son las modulaciones de efectos todo lo que son reverbs, de lives y cosas extras estas dos pistas en particular van directamente a master si ¿Sí? estoy hablando de las de las señales y bueno eso son las últimas pistas eh, de la cadena pero bueno vamos a ver abajo que tenemos aquí tengo los drums en la parte superior y estos drums, si bien tienen aquí eh, una pequeña nomenclatura que yo le he puesto CTN, que para mí significa contenedor, pero tú le puedes llamar como quieras. ¿Contenedor de qué? Contenedor de los distintos instrumentos que van a conformar, van a conformar la batería o las percusiones. Entonces aquí dentro de drums tengo kick, toms, snare, hi-hats, cymbals, overheads, bueno, room y percusiones. Puedes meter ahí también las percusiones, que si son maracas, que si son panderetas, que si son tamborcitos particulares. Y bueno, aquí dentro de percusiones lo he dividido como high, mid y low. O sea, percusiones de golpes medios, percusiones altas, entonces eh, de sonidos frecuenciales más altos, los coloco en high, serían altas. Eh, tambores eh, de sonidos de frecuencias intermedias lo colocaría ahí. Y aquí los dos serían tambores o bombos o, o kicks particulares eh, de percusiones más, más eh, que van hacia las frecuencias graves. ¿De acuerdo? Eh, más abajo entonces tengo el, los, el contenedor de bajos. Vas con CTN, contenedor de bajo. Y al interno tengo dos carpetas. Que una es para, si tú quieres ponerle un amplificador virtual y en la otra colocar eh, una una saturación en particular las he puesto allí porque yo normalmente cargo allí o un amplificador virtual o un plugin en el que me pueda brindar saturación para excitar ciertas zonas de, del bajo así que bueno prosigo aquí abajo tenemos otro subgrupo que va a tener al interno todo lo que son las secciones del, de las eh, de la orquesta, ¿de acuerdo? Tenemos los string que vienen a ser las cuerdas, los woodwinds, que vienen a ser los vientos de metal, los brass, que son los vientos de... perdón, vientos de madera, sí, vientos de metal, los brass, percusiones, todas las percusiones orquestrales, y los coros, ¿sí? Entonces las tengo asignadas allí. Si un proyecto viene con todo este tipo de instrumentaciones, las vas a ir ubicando en estos subgrupos, que luego llevarán a orquesta, y de orquesta mandará para orquesta aquí arriba. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí, se me olvidó decir que aquí Drums eh, manda aquí a Drums, y, pero también tengo este otro eh, pista que está externa. Entonces, estos Drums están mandando también a Drums eh, Comp eh, NJ, que se, vendría a ser Compresión New York, eh, la compresión paralela bien fuerte, eh, dejando la bajita para que le dé esa sensación de, de, de estar allí también. Entonces, pero esta pista la mandará directamente a drums, ¿ok? Entonces, esa es la manera como la tengo configurada. pues bueno, dijimos ya que bajo, eh, todo lo que hay aquí, si hay un bajo o dos bajos, dependiendo, pues, la señal están viendo aquí a bajos, y de bajos a master. Desde bajo normal a master. La orquesta, lo mismo, mandará a orquesta de arriba la pista final y de eh, orquesta a instrumentos y de instrumentos a master track. Luego tenemos las guitarras. Bueno, estas por ejemplo las podríamos colorear también. Aquí se me olvidó colorearlas, pero bueno, ya si tú después quieres puedes colorear. Él le ha puesto otras, otros subgrupos allá adentro para poder eh, diferenciar si tienes guitarras acústicas, guitarras clásicas, si tienes guitarras eléctricas. Entonces en este caso el Ecla es eh, clásica, acústica, rítmica, guitarra de solo y guitarras extras de refuerzo puede ser. ¿Sí? al interno allí también puedes crear otros subgrupos en el caso que sean muchísimas más guitarras pero bueno lo interesante es que los puedes armar por grupos tratarlas cada uno independientemente y te mandarán todo el sonido a gtr contenedor y de contenedor de guitarra se irá aquí a guitarras y de guitarras a instrumentos y de instrumentos a master. bueno <ríe> para que vayas entendiendo más o menos cómo va estructurado bueno aquí tengo los Synths, que aquí meterás todos los Synths que quieras, ¿no? Pads, eh, leads, eh, lo, lo que sea, arpegios o plugs, como quieras llamarlos. Bueno, plugs es la categoría, bueno. Pero si quisieras y quieres hacer subdivisiones lo puedes hacer al interno. Y ya grabar después tus, tus pistas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedes colocar pads. Aquí leads. ¿Sí? Y estas las metes aquí dentro de Synths. Y arrastrarías las pistas correspondientes aquí dentro de Pads, los que son Pads, los que son Lids, ahí, a Lids. Pero bueno, esto solamente si lo quieres hacer. Por el momento lo cancelo y está bien. Aquí, ¿qué hay en teclados? Irían todo lo que son pianos, órganos, harmons eh, bueno, todo lo que tenga que ver con teclados, los pones aquí. Y todo lo que son efectos de sonidos, sonidos como tales, que son eh, risers, eh, efectos eh, ambientales de particular textura, los arrastro todos acá y obviamente estas tres tienen sus correspondientes eh, salidas que están aquí arriba así sin case sounds y bueno aquí por último tenemos en esta pista tenemos las, las vocales eh, las voces y dentro de esas voces tengo leads vocales de soporte y bg box ok entonces dependiendo cómo te quieras organizar tú les puedes dar los nombres que quieras para voces líderes, para voces de refuerzo, para voces de, de coro, por background, ¿sí? por debajo. Entonces les puede dar el nombre como tú quieras. Lo importante es comprender que todo eso que está dentro de eh, vocals, contenedor de vocales, eh, va a estar allí. Y de aquí va a estar enviado a la parte superior. Muy bien. Luego tengo aquí eh, Mod FX contenedor que este vendría a hacer todo lo que son los efectos como vemos aquí abajo, eh, de modulaciones, ¿sí? mod FX contenedor. Y tenemos modulaciones como son de lights que obviamente tú después aquí meterás los delights de, de tu gusto y ya los dejarás allí configurados como quieras para próximamente, guardarás el template y lo importarás cuando lo necesites. Y lo mismo acá. Eh, más abajo tengo reverb eh, y tengo varios tipos de... De, de pistas con distintas impostaciones puedes colocar distintos tipos de reverb para ambientarlos dependiendo del género sí o para crear tus mezclas de distintos reverb hay personas que son un poquito frikis y bueno utilizan varios reverbs <ríe> bueno me gusta a mí jugar un poco con ese tipo de cosas así que también está a disposición puedes incluso cancelarlos todos y usar unas pistas particulares dos o una para el solo reverb, lo interesante es que de aquí ya están realizadas muchas de las señales o sea si vas a ver dentro del rutaje, eh, vas a ver que el plate, el, no sé si se vea esto eh, en, en solamente en la room de, de reverb plate vemos que ya están los drums, el, el bajo, eh, la orquesta, el, las guitarras todos ya tienen un poquito de señal, algunas de ellas incorporado, entonces ya tú vas a ver cuánta cantidad quieres ya de cada instrumentación, el único que por ejemplo Vocals halls es el único que tiene eh, llegadas del contenedor general de los vocals ¿okay? o sea de las del, del canto de esta superior, pero bueno en el caso de que solamente quieras mandar eh, la lead box, sí, porque aquí adentro irán la, la, la voz principal, pues entonces sencillamente si quieres quitas esa eh, ese envío de bocas de, de todas las que están aquí y solamente envías la voz principal entonces haces el el, el envío boom, y ahí lo tienes ¿sí? en plate. aquí tienes el envío perfecto eh, si ¿sí lo mandé donde era creo que sí, en complete eh, vocals vamos a ver si aquí, no, no que hice, no lo mandé donde era lo mandé donde no era. Venga, a ver, ¿qué hice acá? Hice una locura. Eh, ¿Qué sounds? Leadbox. No, aquí no es. Lo cancelo. Perfecto. Es aquí, a Vocals Hals. Entonces, agarro desde Vocals, el Leadbox, que está ahí, la voz principal, y arrastro a Vocals Hals. Ok. Bien. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Ya cuando quieras ver la cantidad que quieras eh, ponerle, pues Le dirás la cantidad de envío de señal con respecto solamente al Leadbox. Entonces ahí cargarás un reverb en particular con respecto a eso. Y aquí me están escribiendo por chat. No me interesa ahorita por el momento. Déjenme grabar este tutorial. Y bueno, aquí todos estos revers irán a reverb contenedor y de contenedor irán a mod fx lo mismo todos los light que estén aquí irán a modulación y de modulación van a mod fx y este mod fx contenedor mandará la señal arriba donde tenemos mod fx en general así que bueno estos es en en digamos el template total que tengo pero habrían otros pequeños detallitos que me gustaría explicar por ejemplo cuando tú hayas trabajado todo lo que es el kick este kick ya tiene un envío de, SAT de de señal, eh, como ves aquí adentro, vamos a verlo, tiene un envío al contenedor de bajo, ¿sí? o sea, aquí. Está mandando el kick al bajo para poder hacerle un, un side shine, es decir, si podemos ir a atenuar de pronto con un compresor o con un ecualizador, esas frecuencias en las cuales eh, están los dos y que no vayan a competir. Entonces ya tiene de por sí, con el kick, un envío a a la zona del pajo. ¿Sí? Y bueno, hay otros sidechain ahí, pero eso lo tienes que descubrir. <ríe> tú. <ríe> bueno, eh, sí, hay algunos también por allí, pero a ver, que no está difícil por aquí, creo que tengo otro sidechain desde los vocals, como ves. Mira. No sé si se ve en el en el esquema. No creo que no se ve cuando estoy grabando con el con el con este capturador de pantalla, pero sí tiene una entrada de los vocals en la orquesta hay algunos que están lanzados desde la parte de la vocal por ejemplo a las guitarras si no estoy mal también a las guitarras creo que también está un envío en la, en la entrada 3 y 4 de, de las de los vocales para que si quieres cuando suenen las guitarras o sea cuando canten las voces Poder hacer un, un espacio en determinadas frecuencias para atenuar las guitarras mientras que la voz emerja un poquito. Pequeños detallitos, pero están allí. Entonces, bueno, este es el template en general. Pero bueno, ¿cómo lo utilizo? Como tú quieras. Si tienes que hacer música rock, voy a hacer un ejemplo. Venga, vamos a hacer un ejemplo porque es así que se a, podemos aprender mejor. Bueno, este no. ¿Dónde estaba? Ok, sí. Digamos que este es mi proyecto. Sí, voy a importar eh, estos eh, estas pistas. Sí, déjame importarlas aquí abajo. Sí, espérate. Vamos a importarlas aquí abajo. Sí. Bien. Separate. Trikes. Ok. ¿Y dónde están? ¿Dónde las puse? Ay, mira, qué profesional. <ríe> en el... En el lado por allá de la nada. Oh, ok. Están por acá. Vamos a ponerlas aquí. ¿Están bien? Sí, bueno. Entonces aquí tengo estas pistas. Que prácticamente es un tema rock. No sé si es rock o metal. Bueno, ahorita está muy, muy fuerte. Venga, voy a bajar el máster, aunque esto no debería hacerlo. Lo siento si alguien. Para comprobar de qué era. Esto tengo un blues, me parece. Ok, muy bien. Lo vuelvo a subir, que a veces se me puede quedar allí, pero no, no voy a poner en play todo el, el proyecto porque, evidentemente, está muy fuerte. Pero bueno, entonces, aquí, ¿cómo lo organizaríamos? Entonces, yo identifico las pistas. Sí, tengo todo aquí: lo que es el kick, el hi-hard, snar, snar, overhead, stomps drums, como vemos hasta por aquí, en esto que es, creo que es un tic ah, sí, interesante, es como un efectito particular ese lo podríamos o llevar a efectos o sencillamente junto a drums, no lo sé bueno, pero de aquí hasta aquí son todos percusiones ¿de acuerdo? entonces lo que tengo que hacer es sencillamente arrastrarlos todos hasta donde están las percusiones lo resto acá, percusiones de trumps. De Lo pongo aquí arribita, mientras tanto. Y empiezo a, a ubicarlos. ¿sí? El kick va aquí abajo. Los kicks. El hi-hat. Este va aquí. Eh, snars Van aquí. ¿sí? Es jugar solamente a ir a, a ordenarlos. Overheads van aquí. Todos los toms. Pan. aquí y drum sense ambiente no sé qué es esto vamos a ver qué son estos ok esto los podemos dejar aquí en rooms ok y no hay más percusiones ni nada por el estilo bueno está así este particular acá dijimos este rain stick Bueno sonaba como agudito, lo vamos a poner aquí en percusiones high. ¿Sí? Pero en el caso que no hubiera ningún tipo de percusión, entonces se podrían incluso cancelar estas pistas, ¿sí? Lo bueno de tener un template de este tipo es que, como le explicaba a mi compañero, es más fácil podar el árbol que esperar a sembrar y que crezca. En estos casos, ¿sí? entonces ya tienes un template sencillamente todas las pistas que no te sirven pero te quedas con aquella estructura que te va a servir en este caso que es estilo blues o rock pero bueno entonces mid y low no tengo las puedo eliminar las cancelo y ya está incluso este height lo podría eliminar pero bueno déjame ubicarlo acá este height lo elimino porque solamente tengo uno lo trabajo y bueno ya de percusiones lo mandará drums bien continuamos Ordenando el bajo, dónde lo pongo, pues en bajo lo pongo aquí, sí. Eh, electric guitars, bueno, tendríamos que ir a ver qué tiene cada guitarra, sí. Entonces, por ejemplo, a ver esta, déjame ver si me carga eh, todos los las ondas. Que sería interesante ver. Entonces yo puedo ver a oír un momentito. Rift, muy bien. A ver, ¿qué es esto? Perdón. Es que bueno, no, no sé exactamente de dónde a, a dónde va, porque no me ha cargado todo. Pero bueno, en el caso de que estas guitarras sean solamente rítmicas, las metes por acá, en rítmica. ¿sí? Que digamos que esta sea la guitarra del solo, la pones aquí en solo. Que, que no haya guitarra clásica ni acústica pues entonces se van de acá las cancelas que no hay guitarras extras pum las cancelas sí entonces ya te quedas con ese grupito de guitarras a las que tienes que trabajar sí bueno qué más tenemos aquí harmon esto es como una especie de piano eléctrico déjame comprobarlo Sí, es un órgano entonces este lo voy a poner aquí en case Sí. Y este leadbox, pues lo voy a poner en leadbox, aquí. Perfecto. No hay ninguna voz de refuerzo ni nada por el estilo, pero de pronto tú podrías duplicar esa voz y hacer algunas cositas. Entonces puedes dejar vocal support, por ejemplo, y ya se harás algunas marañas allá. Entonces, Big Box, la, que, la quitamos, dejamos esa mientras tanto, y ya está. O sea, el tiempo que estuve explicando, pero ya el proyecto está organizado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago a continuación para no tener tantas pistas? Porque, por ejemplo, yo no estoy utilizando orquesta. No hay ninguna orquesta acá. No hay ni violines ni nada por el estilo. Pues sencillamente agarro clic aquí hasta strings y le digo chao, chao. Sí, las quiero cancelar. Hasta luego. Y quito también la orquesta de aquí arriba. Bien. Listo. No hay ningún problema. Que tampoco tengo synths. No tengo ningún synths. Lo elimino. Synths y synths aquí arriba también. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podríamos eliminar? No hay ningún sonido de efecto. También lo podemos eliminar. Pim. Y pim. ¿De acuerdo? Así que bien. Por el momento, creo que está todo ya en su sitio. Ahora es solo cuestión de continuar con nuestra mezcla. Pienso que no tenga que decir nada más al respecto. Sí, normalmente cuando empiezo a trabajar. Eh, empiezo por los drums la parte de superior y poco a poco empiezo a bajar si ¿sí? hubiendo identificado el foco lo que sea lo que quieras empezar a trabajar en mi caso en, casi siempre empiezo trabajando todo lo que es la parte de la batería después el bajo y bueno lo que quería decir aquí del bajo es que el bajo a veces yo le mando otras entraditas por ejemplo aquí puedo montar un, un puedo hacer un envío de aquí a aquí y aquí poner un efecto de amplificador Sí, un amplificador virtual y le bajo el volumen para ir, irlo trabajando. Lo mismo, le hago un envío de aquí del bajo a esta otra, y lo saturo. Le bajo el volumen, lo saturo y le hago sus jugaditas para enriquecer un poquito más. En el caso que quiera hacer eso. Pero en el caso que no quiera hacer nada de eso, sencillamente, pues canceló esto. Y me quedo solamente con eh, la pista de, del bajo. Ok. Eh, pues bien chicos esto es, es todo por el momento si en algún momento tienen alguna pregunta o alguna cuestión me lo hacen saber ya saben cómo comunicarse conmigo y bueno si puedo hacer otro video y haré otro video, si no lo responderé por, por, por texto por mensaje o lo que sea nos estamos viendo ah no ¿qué nos estamos viendo espérate eh, eh, les voy a explicar luego cómo hacer para importar este template en el caso que lo quiera ¿Sí? Eh, bueno, voy a abrir otro proyecto por acá, una nueva tabla. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que hacer, yo les voy a mandar debajo en la descripción del video, les voy a dejar un link para que puedan descargar el template. Pero, ¿cómo hacemos para importarlo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente: vamos a acciones, show action, vas a escribir Reaper, ¿de acuerdo? Tiene que estar escrito Reaper y vas a ir a la siguiente opción esta que dice acá Reaper Resource path in explorer ok le das run y te va a abrir el explorador te vas a ir a la carpeta que dice track templates doble clic y aquí vas a crear una carpeta en mi caso yo tengo 00 mezcla templates ok tú te creas qué sé yo 0 o, o colocas directamente mezcla yo le coloco normalmente 0 para que sean las primeras me, me mande arriba el, no, eh, de las principales y como últimamente estoy mezclando mucho pues entonces yo le he colocado 00 y la y así me aparece arriba entonces dentro de mezclas cuando ya la, la nombres das clic y aquí vas a poner el template el, el archivito que vas a descargar ok que va a ser este de acá sí este que está aquí 2021 -04 -04. Eh, hoy cumplo 20 años de estar en Italia, o sea, el 2001. Del que a esto a nadie le importa, pero a mí sí estoy festejando y por eso les estoy compartiendo este template. Así que no me guasten el tiempo, el momento. <ríe> entonces estoy festejando y les comparto este template por ser 20 años <ríe> de estar en Italia. Bueno, entonces 21 se lo que se hace y si, template mezcla versátil 9. Entonces lo pones allí y cuando ya lo tengas bueno cierras si todo esto haces clic derecho o sea podrías importar todo lo que son las pistas de tu que vas a mezclar y luego importar el template o lo contrario como quieras lo importante es que lo tienes ya ahí, clic derecho mezclas y te vas aquí lo último ¡Bum! y ahí lo tienes ok esto es un modo inicial si no te gustan los nombres modificalos a tu gusto, haz lo que se te dé la gana, lo importante es que, o que te inspire al menos un poquito para ver cómo puedes trabajar, como te he dicho, es un template bastante versátil que te permite trabajar muchos géneros y sencillamente, por ejemplo, eh, si trabajas electrónica, pues no necesitarás ni drums, ni te necesitarás, eh, qué sé yo, coros o otras cosas entonces lo puedes ir podando y utilizar aquello que te sirve, con el tiempo obviamente también, eh, algunos algunos efectos los podrás dejar allí dentro, los mandas offline y guardas todo el template. Entonces es muy interesante porque poco a poco lo vas a ir actualizando a tus gustos. Entonces modifícalo, escríbelo como tú quieras, eh, si quieres en español eh, y espero que te sirva. O te creas el tuyo desde un inicio, desde el principio. Eh, y bueno, son solamente ideas para que tú puedas eh, agilizar, agilizar tu flujo de trabajo. Así que bueno, un abrazo, nos vemos como a tú. Ah, sí, ya, se me está olvidando. Falta de práctica. Tengo que hacer videos más a menudo. Chaitos. <ríe> se me había olvidado una cosa, y es que cuando tú inicias el proyecto vas a ver que en la parte donde dice Reverb tienen el volumen bajo, ¿ok? Entonces, si no te funciona ni nada es porque yo lo he dejado bajo porque obviamente las señales de arriba lo que son guitarras bajos drums están enviando señal y están saliendo por acá y tú no vas a querer que tengas doble sonido por allá ok entonces esta esta pista está completamente baja de volumen entonces qué es lo que tienes que hacer en el momento que ya tengas claro que quieras montar ciertos efectos ciertos reverbs que tú los vas a ir grabando acá sí pues entonces sencillamente activas las pistas que necesitas ¿sí? por ejemplo esto es porque todas aquí están con el volumen alto entonces o podrías bajarles a todas el volumen acá sí y dejar esta eh, con su volumen normal sí. y ya luego poco a poco cuando hayas metido el efecto pues le empiezas a subir y ves cuánta cantidad de, de reverb quieres ponerle hay algunas que las tengo paneadas porque en, en ciertos casos esto es extra y me gusta poner un poquito de revete de, de un cierto tipo hacia la izquierda y un poquito de rever parecido pero hacia el otro lado para darle una textura y una difusión particular <risa> bueno eh, la cosa es que tengas en cuenta eso que en esta pista tengo el volumen bajo por esos motivos porque estas van a tener tener señal que se te va a meter acá entonces yo normalmente trabajo la rever por último primero me trabajo todo lo de arriba y ya cuando tenga todo listo todo setado como se debe empiezo a trabajar las reverbs y entonces es cuando le, las empiezo a activar y poco a poco le empiezo a subir el volumen obviamente aquí dentro del rever principal utiliza una ecualización de pronto para quitar las altas y lo, bueno tus técnicas lo que quieras lo puedes trabajar aquí para tratar todas las reverbs a continuación y bueno este era el bonus y bueno que se me había olvidado ahora sí nos vemos Thank <laughs> <laughs>